No sé bien por qué, pero me estoy sintiendo roto Me estoy desconociendo a través de cada foto Calmaré mi ser con todo lo que disfruto No me estoy rindiendo, solo dame diez minutos Pequeñez sin importancia, y aunque no estoy pasando más por esas circunstancias, estoy un paso de acortar esa distancia. No era para tanto, pero recordé mi infancia, y no es un buen momento porque siento que me atraso. Me perdí la fe en cada verso y cada paso. Tuve mis victorias, pero pesa más cada fracaso. Fui fuerte tanto tiempo que ahora me despedazo. Sigo esperando algo que nunca va a venir. Estoy buscando una luz y aferrarme ahí. Estoy tan cansado de estar aquí, para qué empezar algo que no sé ponerle fin. Estoy tan asustado y me puse tan sensible. Estoy tan asustado por recuerdos inservibles. Estoy tan asustado por mil sueños imposibles. Asustado por mis no miedos sé infantiles. Bien eres, pero me estoy sintiendo roto. Me estoy desconociendo a través de cada forma. No me estoy rindiendo, solo dame 10 minutos El mundo es algo duro y la gente es tan cruel Escribir o gritar, siempre preferí el papel No te estoy pidiendo ayuda y no digo que sea fuerte Pero mientras no te moleste, no me molestes No recuerdo aquella vez que sonreí en alguna foto Por la noche miro al pecho acostado en la cama aunque me siento tan roto Nunca pude sanar cada fractura en el alma Nada de lo que gano compensa lo que pierdo Quiero volver a mi casa con tranquilidad Porque no hay nada más cruel que los recuerdos Y no hay nada más duro que vivir No sé bien por qué Pero me estoy sintiendo roto Me estoy desconociendo a través de cada forma